Bien, ¿qué tal gente? Como les va? En este vídeo les quiero enseñar cómo ver si podemos reparar de este tipo de reactancia, imperancia, como quieran llamarlo eh, o bien eh, selector de velocidad de lo que sería un ventilador de techo Como verán, tenemos las conexiones de la cual una se cortó el, el cobre así vamos a ver tenemos una dos tres cuatro y la quinta tenemos perdida ¿no? lo que les voy a enseñar es a cómo desarmar todo este aparato y así sacar una parte del bobinado, o sea si se cortó por acá supongamos bueno, lo que voy a tener que hacer es todo pegar media vuelta y volver a enlazarlo al, a esta parte sería lo que vamos a hacer es yo en este caso voy a agarrar una una espátula y voy a meter entre esta chapita casi siempre cuestan las primeras Después de esto ya, ya se empiezan a despegar solos. Tenemos una. Al sacar una E, una chapita de e, nos quedará una línea acá, que sería una I, y el mismo procedimiento vamos pegando esta Le pegamos esta y así sucesivamente lo vamos a ir sacando por ahí es más cómodo eh, de soldar soldamos todo esto por ahí el que más tiene forma de, de, de, de cortarse el cobre podría llegar a ser este ya que solamente tiene un solo filamento en cambio este ya tenemos dos así que bueno lo que vamos a hacer es desoldar sacamos el selector o la llave selectora como ustedes le digan y nos vamos a quedar con lo que es el cobre de este lado y vamos a ir desarmando bien ya tengo lo que es el soldador lo que voy a hacer ahora es afirmar un toque más. A ver, un poquito más. Ahí. Y vamos a ir resoldando uno por uno. Tenemos este que, como le dije anteriormente, es el que por ahí podríamos llegar a... ¿Se puede llegar a cómo es? a romper por así decirlo porque tenemos un solo un solo cobre cambio los otros ya son más gruesos como verán y por ahí no, no corremos riesgo de que se, se nos corte también este tipo que es muy finito que fue lo que pasó acá que fue, habrá habido un corto o un circuito o algo por el estilo fue lo que provocó el Bien, ahí ya pudimos soldar todas las partes, quedan todas descubiertas, y lo único que hacemos es sacar la llave selectora, así podemos trabajar bien con lo que sería la impedancia o la actancia, como quieran llamarlo. Así que bueno, yo seguir sacando eh, los es? Este por ahí. Es recomendable que lo dejen de un lado. Bueno, hay forma de perder Sabemos que este va por un lado. Ya. O sea, va siempre así. Este extremo o acá o este lado. Como para no no perder. Por ahí también lo que podemos hacer es golpear un poco. Como para que se vaya, vaya moviendo de placa porque viene con un pegamento es simplemente la misma resquina que le ponen como para que no vibre porque esto al ingresar corriente obviamente hace un campo magnético y vibra y si no están bien pegadas las placas eh, va a vibrar a todo lo que es la chapa ¿sí? y lo que vamos a ir haciendo es eso lo vamos a, a voltear como verán la voy sacando varias, ya voy vaciando más chiquito. el tema es tener mucha paciencia y sacando a poco nada más bien, estamos en las últimas bien nos quedamos con la bobina. El tema es el siguiente. Enciende la luz. Se ve, a ver. ¿Sin luz, luz. un poquito mejor? Bueno, el tema es el siguiente. Como sabemos, acá, acá tenemos las conexiones. Aparentemente se cortó por acá nada más. Así que lo que vamos a hacer es ver si podemos sacar por acá. No. Bueno, vamos a tener que sacar toda la cinta a la vuelta despacito nada más despacito despacito hasta que veamos la bobina despacito despacito bien Acá encontré una punta de cobre cortado Como verán Se alcanzan a ver ahí Este, a ver, ahí Y bueno, el tema es el siguiente el ver si quiere salir Porque si no quiere salir Igual Una mala suerte pero el tema es, o si no lo que podríamos llegar a hacer el tema es el siguiente Agarrar y con un encendedor Quemamos la punta ¿Para qué hacemos esto? Para quemar lo que es el esmalte que trae el, el bobinado y después con un pedacito de lija lo que hacemos es... Esto. ¿para qué? para que yo ahora... use mi tester tenemos el tester lo que vamos a hacer es... poner en, en ohms la más baja y vamos a empezar a medir como sabrán tenemos una medición de ese lado otra medición de este lado tenemos de 4 la primera es de 3,7 la siguiente es de 4,4 y esta debería ser la más grande. Y casi ahí, 4,1. 4,1. 4,5. 4,1 también. Mm, está media mal, parece la bodina. Y... 5,7 sería la más grande que sería la más o sea, la, la, la, la de alta revolución por así decirlo y lo que haremos es soldar un pedacito de cable y hacerlo de hasta acá y ahí sacamos una puntita así como esta para así poder conectar todo junto al a la selectora bien Ahora lo que hice es ya que los ohms no me dieron bien voy a probar la continuidad porque no quedo muy conforme con, con la lectura que me dio porque supongamos que bueno yo la pongo en la más baja me de acá para acá tenemos 5,7 la más alta acá deberíamos tener ponerle 5 4,1 4,6 es ilógico, tienen que ir bajando y acá 4,2 y lo que vi y descubrí es que aparentemente, bueno depende de la luz vamos a ver si le puedo mostrar, pero bueno, creo a ver, ahí a ver, a ver, ahí no sé si van a ver esa manchita negra bueno ahora ahí, ahí. bueno aparentemente cuando pegó el chispazo quemó la bobina así que no, no podemos hacer nada lo que yo hice es lo puse en continuidad y probé con cualquiera de las puntas de este lado y fíjense sí que, que acá tenemos la puntita esta esta la dejamos a un lado Y yo toco acá Y ya me empieza a dar Continuidad ya Fíjense Es por eso que me da mal la lectura de acá a acá Estas dos, estas tres también Estas dos últimas están mal Así que bueno gente No, no pudimos solucionar eh, lo único que podríamos llegar a hacer acá es, bueno, desenrollar, o sea desenrojar todo lo bobinado, fijarse, no, o sea, e ir anotando. Porque el circuito es básico igual de todo esto. Lo único que tenemos es, le voy a traer un papel y le voy a mostrar bien. Bien, lo que voy a hacer es, lo voy a, lo voy a representar en este, perdón, perdón, ahí en este dibujo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 bobinadas vemos el siguiente que es así y ahí vuelve ahí vuelve ahí vuelve así sería, tenemos esta que sería esta, esta que sería esta, esta que sería esta, esta que sería esta y después tenemos la la que está cortada, esta que sería esta, como le dije anteriormente estas tres están perfectas, andan bien, todo lo único que debería hacer por ejemplo es conectar obviamente si queremos seguir usando este no tenemos plata ni nada por el estilo que pues, se si va para la urgencia es usarlo acá acá y acá pero en este que sería en el tercero tengo que desconectar este y conectarlo acá Porque obviamente yo voy a aprender el que no anda no anda recién andar acá pero por eso directamente lo ponemos acá para usar esto para no estar haciendo el trek trek trek y recién que anda acá me entiendes? así que bueno no pudimos chance en este vídeo como para poder solucionar pero bueno como verán es no es fácil tampoco es difícil pero es cuestión de ir prestando atención y mirando nada más para ver si, si si por ahí se lo puede solucionar pero bueno gente espero que les haya servido les haya gustado el vídeo y si fue así les invito a que le den me gusta se suscriban o compartan el vídeo bien gente hasta el próximo vídeo